Ahí guapo empezar con el caso todo sue Enrique le vamos a poner el rol de mariquita pero, pero qué está haciendo Enrique, a ver, Enrique no está molestando a nadie. Ahora sí, no que le estoy diciendo que hay pasarle desde un juego y nada. <risa> que de verdad, ayúdame, por favor. Pero Enrique, te volviste a meter el micro en el culo, vamos a ver, sácatelo por favor. Yo te intento ayudar, pero. Sí. Sí. Puto crack que te va. <risa> <risa> Hay que ir Teníamos gente creo que en la casa de atrás, pero bueno, da igual. Bueno. Sí, a ver, me sí. eh, cerquísimo, Enrique, por favor, sácate el... Ahora creo que te han metido el micro en el huevo, hermano. En derecho. Y creo es que gente se aquí le han pegado tres pelos. La pasa ahí. Aquí hay uno. Qué robo. Uy, qué robo. Oye, marica, ¿se me tirado hoy o no se mete? A ah, ver, me la cae esta noche, no. Va, ah, va, va. Hostia, oh, me he dicho que sí, que iba a meterse todo borracho. ¿Ah, sí? Me he dicho que <risa> se iba a meterse a todo borracho luego. Vale, yo voy con el sensor de latido en la mano, bro. Si te lo da eh. Aquí no hay ¿Qué? nadie. No es paséis y ya está. El Edu, el Edu toma de Venezuela, bro, en estadísticas. Uh -huh. En plan, okay. y dirá, suena de coña porque en Venezuela no sé qué dinero... No, no, no, fuera coña, en Venezuela es gente buena de top 1, ¿eh? O sea... Normal, no hermano, tiene nada para comer, al menos le tienen jugando. <risa> ahora estamos juntos, pero hay level, pero hay level jugando. Level. Pero si es que más da, estamos aquí súper a gusto jugando y haciéndole una risa y insultando a uno a otro. Y por su economía, ahora mismo. <risa> oh, Enrique, yo no me esperaba eso de ti, bro. Ahora te va a caer todo esta noche. Tú simplemente habla con cuidado, Enrique, habla con mucho cuidado. Cuidado, que Edu se tiene, tiene resentido, ¿eh? que allá nada más conocerme, ya me tiramos a bífes. Aquí hay gente, Romeo. ¿no? Cuidado, que Edu tiene casa sola y no puede mujeres porque no las conoce. A me daría miedo. Ojo, Edu. ojo, que doy mucho miedo, ¿verdad? Edu, tú literalmente tienes que decir. ¡Pero tú qué coño haces allá, Romeo! ¡Espérate! cabrón tú tienes, que decir, tú tienes que conocer primero una -a, ahora tienes que conocer primero nah, es ah, sí, sí, sí, sí. Con una de la bomba que nada está no no no no no no no no no no no no no no puta no no no no no no no no no no no no no que no Vi que había gente cuando estaba adentro Enrique te pega la mami chaval me cago en la puta a ver si que ya está micro con pequi ya los maté vamos me puedes caer si sí, y yo un nudo en la oreja cómo hacemos todo dónde está en China el puto lo que les pasa con Enrique bro la homosexualidad se hace no se nace por favor. bueno bueno no, la homosexualidad se nace, bro. Mira, Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos, bro? <risa> cabrón. Cabrón, No, nah, yo, yo me he mentido, la... hermano. Le han mentido, pero ha dicho la verdad. Juan pero Carlos es un pulls. maricón de nacimiento, hermano. Ya que me acabo de comer una mina aquí bien sabrosa. Creo que hay gente aquí un, campeona. Un niño, un niño que nació con la mano doblada hacia adelante, hermano. <risa> ¿Te acuerdas cuando fuimos a, al centro y nos lo encontramos todo racho y yo, qué piriza. y yo? No sé nada ahí, pero sí. Bro, ¿pero qué es esto, tú? Tenían no, sí, sí. como 20 no, minas aquí, eh, bro. De verdad, tío. En elevada. Vamos a de la mano, bro. Hostia, Hay que claro, dos tío. por tres, tío. Qué cabrones, tío. Hay que comprar placas no, no. que no tengo. Eh, me atrás. A, a la próxima que no la encontramos, sí, no eh, te conozco, eh. Nah, estoy sin placa, sí, mamá este a mí, a mí, eh, no, estoy, estoy sin placa, cuando, estoy sin placa Y Juan Y Juan. yo he plantado, ¿sabes? Esperándolo eh, de... Pero me da otro team, tío ¿De dónde, bro? No lo sé, tío, de todos lados, hermano Ha he batido uno ahí Ah, ya lo veo ah, lo puse allá, lo puse allá. Trau, Está craqueado Estoy sin placa ahora ¿Ve? Veo un dúo por ahí Voy. Espérate, comeo, estás solo. Nah, veo es un botán, ¿no? Voy, voy, voy, voy. A ver. No, no, no. Viene. Es que vaya lo mismo atrás, tío. Por la noche cuesta mucho jugar. Me ha robado, se me ha la verdad, te lo agradezco. Claro, ahora nos vamos. No, bro, no, pero es que vaya lobby tú. Ay, yo voy a ver si me puedo hacer Tú, Que pino. te he dicho que no, Cristian, coño. Que voy a contestar, yo quiero jugar bien. Pero si quiero no te he dicho menos. nada, gilipollas. No, pero digo que ahora por la noche, hermano, te lo había dicho antes, Cara ahora por la noche es imposible jugarlo. Si con gente, tío, como antes, tío. Por la noche nada más que hay puta gente buena ahora, tío. O juego Ay, concentrado, o juego bien, o me más por culo. Pero estás jugando en el modo ese que da el de allá. ¿Y qué, bro? Sí, pero lo que pasa es que hoy, hoy somos dos, no tres. Es la complicazado. Te imaginas que viene el mariscas tu borracho. Que <ríe> buena juego. Estaría bien, pero igualmente ya a Focus. Que me da igual, voy a jugar concentrado. Te digo que. No. no, no, no. O sea, por eso digo que si no subiré, ya está. Que... Hacia... Siquiera no vamos. Los si chavales están hablando. No no no, no, no, no, es normal, ya lo sé. Si estáis jugando a vosotros. Y por eso te digo no, que voy a estar Focus. Por eso estamos jugando, mejor nos vamos. Enrique. Eh, ah, luego, luego hablamos, bro. Enrique, eh, súbete a un chill. Subo yo. A subo 20. yo, subo yo, subo yo. ¿Cómo que no me dice el Pedrolo? No puedo jugar a tío. Tengo que jugar por porque... aquí. Ah, había no solo en PvG. Vale. Vale. Los ingleses son, son duros para este modo, ¿eh? Vale, el, el top 3 de Dinamarca en KD está en Switch Voy a tener que hacer el f 4 Métete en Switch y explícale lo del modo tal igual Pero, ¿para qué, bro? ¿Nos bus tenemos a alguien más? No, vamos a jugar 3, bro. Me no, no, lo que yo. estoy diciendo, si no hay nadie más hay es que decirle que hable español. Qué va, hermano, no hay nadie, ¿eh? Esta mañana he jugado con Teney, que ganó a 18, literalmente. Bueno, hay que ver si quieren también jugar este modo. Pero eso vamos a decirle, bro, al ya. tío este, que es top 3 de top 3 de en Dinamarca, el racket este. Déjame terminar la partida, que todavía sigue en partida. Joder, a que se la gente, cabrón, y perdamos el hueco, tío. Bueno, entra tú y dile que, que estamos esperando a alguien. Espérate, espérate. Me espero, pero a Hasta que murió, ahora bueno, bueno. que el de Dinamarca está haciendo directo. ¿Con quién estás hablando tú? ¿Conmigo? nadie Pero yo estoy escuchando tu directo Que se quieren unir a ti ah, Se me ha dicho el suco Que me ha en su directo y me ha dicho que me una. a jugar con ella Decir que no O sea, en serio habla mal de nosotros Y luego, quiere jugar Sí Cuando está solo te debo el tiempo, que pago Porque se escucha tío, de impulsar mi puta micro no, tío, tío. no sé. Ah, que la No Gané no. la partida con Gané la puta partida Tu puta madre con Ansoquil la puta madre bro, al final mate a los que nos mataron Los traes a eso bro Mierda